Vamos a ver una nueva opción de OneMeet que responde a alguna de las dudas que he recibido últimamente. Y es como eh, poder visualizar un vídeo con su audio correspondiente proyectándolo desde la cuenta de uno de los usuarios. Entonces ahora, antes se podía hacer, pero ahora la calidad eh, se supone que mejora con esta nueva opción. Ahora cuando vamos a mostrar pantalla tenemos una nueva opción que es una pestaña de Chrome en la que señalas la mejor opción para vídeo y animaciones. Le damos, como podemos ver tengo aquí abierto ya en otra pestaña el vídeo que quiero mostrar. Selecciono aquí el vídeo y compruebo que está marcado compartir audio. Entonces a partir de ahora le doy compartir. Tenemos aquí compartiendo esta pestaña en mi Google Interrumpir. Y entonces ahora puedo coger y reproducir el, el vídeo para el resto. Maximizarlo el tamaño para hacer a pantalla completa o lo que desee. Pararlo, podría pues seguir comentándolo. Pararlo cuando me interese. Acabe no interrumpir. Y podríamos volver, volvemos a la pestaña eh, de la conversación. Mm, otra cosita también que no puse en el otro vídeo, se refería al diseño. A partir de ahora va a ser posible, y tenemos que cambiar el diseño de cómo vemos las cosas en pantalla, y a partir de ahora va a ser posible ver sin ningún com complemento hasta 16 usuarios en modo mosaico.